que el skyline de panamá se ve mejor que el de dubai y no es hollywood gente, no es california gente, es panamá Hola, están mis amores? Yo soy Katherine Boyce, bienvenidas a nuevo video black, un no video black de noche y seguramente ustedes se preguntarán Katherine, ¿por qué estás grabando de noche? y eso es porque por primera vez quiero mostrarles aquí en el canal ¿Cómo se ve la ciudad de Panamá? Así, con la luna y no con el sol. Este va a ser un video sumamente interesante. Miren lo bella, lo maravillosa, lo esplendorosa que es mi ciudad. Así que por favor, no se lo pierdan. Miren esa hermosa bandera. Está adivinada. Yo lo sé. y aquí en la cinta costera se puede apreciar una impresionante vista de la ciudad de Panamá y algo súper maravilloso es que desde aquí mismo, aquí en el mar se puede apreciar cómo los barcos se van alineando para entrar al canal de Panamá pues obviamente esta es solamente una de las fases de la cinta costera hay tres fases que se construyeron pues en momentos distintos aquí pues hay áreas verdes, espacios recreativos y todo es completamente público para que lo puedas disfrutar con toda tu familia es Panamá gente, la tierra de las palmeras, chequen cuántas hay, hay muchísimas en todo el camino y no es Hollywood gente, no es California gente, es Panamá lo importante es que ustedes vean y pues que puedan escuchar y conocer cómo se ve de verdad mi ciudad en la noche miren esa belleza que está aquí atrás, todos estos rascacielos hermosos y maravillosos por ahí una vez me dijeron Katherine será ¿Que el skyline de Panamá se ve mejor que el de Dubai? Bueno, la verdad fue una pregunta que me hicieron No tengo ni idea, pero les devuelvo la pregunta a ustedes Así que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si ese skyline se parece, se ve mejor o se ve peor, no sé, que el de Dubai Así de hermoso se ve Panamá de noche Y ustedes saben que en Panamá todo, absolutamente todo, está muy cerca de la playa, del mar y todo eso y por eso tenemos el mar aquí demasiado cerquita, esta es la bahía de Panamá y estamos justo, gente, frente a lo que es el mercado de mariscos, donde venden todo tipo de marisco y precisamente por eso es que ven algunas embarcaciones pescan en este lugar y ahí en el mercado lo venden, gente todo está cerca y por eso en Panamá nos encantan los mariscos Dios me lo bendiga y bendiga Panamá. ¿Qué es lo que más le ha gustado de estar en Panamá? Todo, todo, todo, todo, todo. Es una especialidad maravillosa, de maravilla, gracias al señor. A mí las chicas panameñas son muy guapas. Pura vida, Mis amores y algo super cool de hacer un trip por acá por la cinta costera de Panamá Es que en todos lado nos vamos a encontrar este tipo de vehículos Miren estas super bicicletas Ustedes pueden rentar simplemente para poder pasear por todo lo que es la cinta Y pasarla súper bien con toda su familia Nos vamos acercando a lo que es el mercado de mariscos de Panamá Si yo recuerdo, tengo recuerdos míos cuando tenía no sé tal vez 5 años Viniendo con mi abuelita a comprar pescado en el mercado de marisco. Era bien interesante la travesía Aquí en la noche igual hay movimiento que en el día hay mucha gente que ha pedido obviamente ordenado su pescado, sus comiditas y todo eso. Entonces es súper interesante verlo. Por aquí a todas horas, gente, hay movimiento. Ya son aproximadamente las 8 de la noche. Y les voy a mostrar un poco de cómo se ven estos restaurantitos que están acá en el mercado de marisco. Bienvenida al, al Mercado de Marisco, ¿De sí. las mejores comidas de deliciosas, ¿De donde, donde comen las dos y pagan una sola. ¿Cuánta gente te llega más o menos al no, día? ando así, ven. no puedo ya ni caminar. ¿En serio? Tengo todo lo que hemos vendido. ¿Cuál es el plato más vendido? Recomiéndalo. Pescado, corvina, pargo. Mis amores, y eso fue un pedacito de lo que es el Mercado del Marisco. Hay muchísimos restaurantes y no solamente esto, es un restaurante que les mostré, solo que está como que en la parte de afuera, sin embargo, hay un edificio que se llama el Mercado de Marisco, que está del lado de allá esperando no voy a ir para allá porque qué caminar hasta ahí, no mentira, está del otro lado en no, donde no, no sé, es un espacio de aire acondicionado y todo esto, o sea no es como que tan al aire libre pero también puede pasar por allá y comer algo pues de marisco fresco de la bahía de Panamá Gente, y ahora nos vamos adentrando muchísimo más Esta es la primera fase de la Cinta Costera Hay bastante gente a esta hora, de verdad Estoy dije que wow, wow, no wow en verdad el panameño es de que en cualquier momento que se pueda Pues vienen y hoy es un día feriado O sea que es un día libre La gente del día de hoy no trabajó Entonces aprovechan para salir, pasear con su familia Conocer, caminar un poco, hacer ejercicio Lo que sea, pero ya les voy a mostrar un poquito De todo eso aquí en Panamá ustedes no pueden pasar aquí a la cinta costera No se pueden dar un paseo aquí en Panamá Sin probar el famosísimo raspado Raspado es un tipo de bebida Hecha con hielo y agua saborizada Que ustedes van a encontrar en cada esquina Aquí en Panamá, recuerden que esto es un país Cálido, casi siempre hace calor Y todo eso, entonces es súper cool Tener disponible, siempre cerca a un raspadero Para pedir uno Tradicional, raspado panameño. Yo estoy en otros países también se come raspado, yo lo vi muchísimo en México. Acá le llamamos raspado y miren esto gente, de verdad, el coco se ve súper purito. Es más, yo lo voy primero voy a tomarme el juguito para ver qué tal. Delicioso, en serio que sí. Y un poquito de hielito que obviamente no puede faltar porque... Arriba a este hielito le ponen una leche que se llama leche condensada Que hace que todo esto sea muchísimo más dulce y más rico todavía Tenga armonía los sabores, Kate. <ríe> Panamá Y como lo dije a la compañera, pronto vamos a estar por Netflix también ya ¡Por Netflix también! ¡Eso sí. gente! Mi gente, esto es Panamá, nuestro amigo de Rafao no nos quiso recibir el dinero No nos los cobró, pero en verdad esos Rafao no porque no nos los cobró Es que en verdad están deliciosos ¡Sí! Sí, claro, claro. Quedó. Saluda al Black, saluda el Black. ¿Cómo te llamas, amiga? Viniliz. ¿Y qué por aquí por la cinta costera? Normalmente qué te gusta venir a hacer. me eh, gusta patinar, eh, comer principalmente. Y te vas a caer ahorita, ¿no? Sí. Como les decía gente, la gente viene aquí a la cinta costera a recrearse un poco cada vez que pueden y por eso ven aquí un parquecito de niños súper cool para atraer a los más pequeñitos de la familia a divertirse también. Y como pueden ver personitas, desde donde nos pongamos, tenemos un skyline increíble de la ciudad de Panamá. Lo más hermoso de todo esto son las luces obviamente que adornan cada uno de los edificios, los parques, las aceras por donde pasa la gente porque hace que Panamá se vea totalmente diferente de lo que es en el día. Mis amores, ya que estamos en este punto del video, por favor no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, súper importante. Estoy haciendo algunos concursos muy interesantes y sobre todo pues estoy publicando contenido todos los días en Instagram, así que síganme, en serio que sí. Y si van a mi cuenta de Instagram y son nuevos siguiéndome, comentenme en una de mis fotos. Hola Katherine, te sigo desde tu video. Eh, de cómo se ve Panamá de noche Así que ya saben gente, síganme ya, aquí se las dejo Y esto que vemos hoy en día conocido como la cinta costera No siempre fue así Anteriormente se conocía esto como Avenida Balboa Sin embargo, uno de los gobiernos pues, que estuvo en Panamá Decidió simplemente ampliar este tramo Y se convirtió en esto, en la cinta costera Un espacio totalmente peatonal También cuenta con estacionamientos y todo eso Y lo bonito es que está... Frente al mar Pero también está Frente a muchísimos edificios Con muchísimos apartamentos Donde viven muchísimas familias panameñas Y también extranjeras Gente, y si hablamos de la ciudad de Panamá Por supuesto que tenemos que hablar De sus inicios El 15 de agosto de 1519 Pedrarias Dávila fundó La primera ciudad de Panamá Que era lo conocido Como Panamá la vieja O Panamá viejo Que todavía existe Y ustedes quieren que les muestre Un poquito de esa ciudad De esa parte de Panamá Que aún existe Las ruinas, los edificios y todo eso Por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios era una ciudad rica y fortalecida sin embargo, más adelante llegó el pirata Morgan con todos sus amiguitos, con sus secuazas y la destruyeron totalmente para robarse todas las riquezas de este país. Y a través del tiempo, pues, eh, los habitantes de este lugar se fueron moviendo, moviendo, moviendo, moviendo un poco. Llegaron también, obviamente, al famoso casco viejo o casco antiguo de Panamá, que es súper hermoso porque hace contraste entre todos los edificios, el skyline y la parte antigua, si se puede decir de alguna manera, de Panamá, que ahora en un momento los voy a llevar allá para que la conozcan. Y pues, mi querido... Panamá se ha convertido en nada más y nada menos que un centro internacional por excelencia. Obviamente para hablar de Panamá ustedes dirán no Katherine, tú hablas así porque tú eres panameña, te encanta tu país, amas tu país y por eso dices cosas tan bonitas, pero yo por acá les traigo a Gise, ¡Heló! que es casi panameña, verdad? Sí, sí, ella me Gise, pone, Gise es casi tú eres algo increíble Caterin, yo le pongo la nacionalidad que ¿no? quiero Sí, no, un día es uh -huh. mexicana, porque si lo acepto. otro lo día es venezolana, entonces bueno Gise, Gise vive aquí desde que tiene tiene más o menos que nueve años tal vez, Ajá, como 10, 11. Tod toda su vida <risas> ha vivido prácticamente en Panamá y bueno, pero nació en Venezuela, entonces, ¿quién mejor que Gise para que nos comente ¿Qué piensas tú de Panamá? Panamá es una ciudad muy hermosa que a través del tiempo ha Un crecido... país ¿Qué dije? Ciudad Oh, discúlpame, disculpen, es un país... Pero el video se trata de la ciudad de Panamá Sí, sí, entonces pues, me estaba enfocando mucho en la ciudad, pero disculpen pues Un país que ha crecido a lo largo de los últimos años Ha sido un país que se ha desarrollado eh, en estructuras, políticamente, socialmente, culturalmente Creo que es un país que tiene mucho que ofrecer al mundo Bueno, Panamá es chiquito, pero tiene un corazón muy grande que dar al mundo Entonces es un país que vale la pena conocer Y, y bueno, vengan Vengan <ríe> a Venga, Panamá gente y allí se lo dijo, Panamá es chiquito pero hay gente con corazón enorme y grande Y otra cosa sumamente <ríe> importante eso que menciona Gise, Nosotras solemos viajar muchísimo por nuestro trabajo Y la gente siempre nos pregunta, Ey, pero Panamá, ¿dónde es Panamá? No sé dónde es Panamá Y a veces me da como con un dolorcito aquí en el alma, en el corazón Y entonces sé, yo les digo, dije oye, ¿sabes dónde es el canal de Panamá? ¡Ah, el canal! O si no conocen el canal les pregunto si saben quién es, Roberto Durán Una de nuestras estrellas panameñas oh, eh, sí. Una de las grandes estrellas del deporte panameño en el boxeo Y ya la gente como que va identificando Panamá Y si no se identifican con el canal ni con Roberto Durán Yo les digo, ¿sabes quién es Rubén Blades el cantante? Ah, Rubén Blades! Y si no pues, ¿sabes quién es Catherine Boyce? No mentira <risa> economía en este país ha crecido muchísimo obviamente en la ciudad de Panamá no es solamente ese pedacito que les acaba de mostrar hemos dado un recorrido, un paseo por lo que es el área de la cinta costera el área del casco viejo y todo esto pero hay muchísimo más que mostrarles, yo creo que ustedes comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios, si ustedes quieren que les haga un video, hola no sé quién es pero bueno ahí va, si ustedes quieren que les haga un video acerca del área bancaria en Panamá que es la calle 50, es el centro bancario internacional de Panamá muy interesante, gente. entonces comenten aquí abajo en la cajilla Mucha gente me pregunta, Catherine, ¿qué tal el costo de vida en Panamá? La verdad, mucha gente dice, no, el costo de vida está bastante alto en Panamá, el costo de vida está bajo en Panamá Obviamente eso siempre va a depender de con qué país lo estén comparando en el momento Por ejemplo, una renta en uno de los apartamentos, estos edificios que les mostré hace poco Puede estar entre 700, 800 dólares a 5,000 mil eh, 6 mil, 7 mil, 8 mil dólares, entonces todo va a depender eh, del lugar, del apartamento, del edificio eh, y ustedes dirán, comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les parece que el costo de la vida en Panamá está alto o está muy bajo, comenten ya Y ya estamos, gente hermosa, del otro lado van a poder notar aquí la diferencia de la infraestructura de cada uno de los edificios en comparación a la infraestructura que acabaron de ver del lado de la cinta costera de la ciudad de Panamá. Y detrás mío, gente, tenemos el casco antiguo. Este es un lugar o un espacio también sumamente importante para todos los panameños. Hay casas muy antiguas de la época republicana de Panamá. Y es bien interesante conocer un poco de la historia. tan importante que allí se encuentra la presidencia de Panamá. Y no es solamente una zona de residencia, sino que también es una zona bastante turística. Cada vez que una persona llega a Panamá, dicen que no se pueden ir a ese país sin conocer el casco viejo, sin conocer el casco antiguo entonces hay bastantes lugares donde se puedes encontrar muchísimas artesanías cositas para comprar también hay muchísimos cafés es como un lugar bastante bohemio a la gente como yo les gusta pues estar siempre en el casco antiguo y lo cool es que también tiene como que muchísimos restaurantes también hay discotecas y bares lo cool de los restaurantes es que si eliges uno que tenga un rooftop puedes ver toda la ciudad de una manera impresionante desde allá arriba desde lo alto Y como pueden ver pues el casco antiguo está lleno de muchísimos edificios coloniales, edificios que pues se sentaron en este lugar más o menos en la época republicana de Panamá, edificios con muchísima historia, Pero yo creo que ya este vlog se hizo un poquito largo Entonces quiero que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios Si quisieran ver la segunda parte de este vlog Los voy a llevar a una terraza super cool aquí en el casco viejo Para que puedan tener la vista no solamente del casco Sino también de todo el skyline de la ciudad de Panamá Desde lo más alto Así que por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les encantaría ver ese video. Yo soy Katherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video. La verdad que a mí me encantó hacerlo para todos ustedes aquí en la ciudad de Panamá. Obviamente hay muchísimo que enseñar, hay muchísimo que mostrar, pero lo que voy a hacer es que voy a dividir este episodio en varios, en varias secciones para que ustedes puedan disfrutar por completo de la ciudad de Panamá. Comenten aquí abajo en la cajita de información si quieren que ya les suba el video de cómo es la ciudad de Panamá. de día que es otro espectáculo que definitivamente vale la pena Conocer, vale la pena verlo Por favor, comparte este video si eres panameño Compártelo con algún panameño Que vea que aquí se realza El sabor panameño Y si eres extranjero, compártelo con un amigo Para que venga a visitar este hermoso País, y aquí estamos los panameños En este pequeño pedazo de tierra Esperándolos a todos con los brazos Abiertos, y los que son nuevos a este canal Pues recuerden que yo viajo muchísimo Alrededor del mundo, sin embargo, regresé a mi País hace un par de días Y les prometí que les iba a mostrar un poquito de él, quiero saber si están disfrutando estos videos El video anterior fue un video sobre el canal de Panamá Para que ustedes supieran realmente cómo funciona Se los voy a compartir aquí abajo en la cajilla de información Para que por favor también pasen a verlo y lo compartan con sus Amigos, yo vine a este trip con Gise Carolina que también hizo un video para su canal y se los voy a dejar también aquí abajo en la cajita de información para que por favor terminen de ver este video, se pasan por el canal de Gisa y le comentan allí vengo del canal de Catherine. Los amo demasiado, en serio que sí, voy a seguir viajando por el mundo, sin embargo es momento de mostrarles un poco de mi hermoso Panamá. Cuídense muchísimo, por favor compartan este video y recuerden que hay tres videos a la semana en este canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, dale clic a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video. Los amo demasiado, un beso a todos y hasta pronto.